Te un ¿Cómo? ¡Ah! Eh, ¿Cómo Me dice usted? Dime, Juli, ¿cómo anda la cosa? Aquí, ¿cómo está todo? ¿Todo bien, a ¿Has bien? cogido esto como temita? ¿Te ha gustado ¿Viste? la...? Dice que es mala idea, pero ¿te ha gustado esta, esta cosita de jugar cubilete por internet? Bueno, ¿Hace lo que se puede? Yo lo que te voy a decir algo a ti este juego de cubilete, este es el juego de cubilete más caro del mundo mundial No, no, no, eso es lo último Nosotros lo último. ni apostamos ni nada, pero si sacamos la cuenta de cuánto tú gastas en internet juego de cubilete no, este. No, no. este es el único juego en el que cuando empiezas un juego de azar que se apuesta toda la vida, la cubilete ha sido para, para apostar dinero y no, ya yo pierdo desde que empiezo ya yo empecé y ese es la primera que dado mucho trabajo, dinero para poder jugar cubilete? Este juego no. Yo nada, te llamaba hoy para seguir con esta historia del cubilete y hablar un poco en serio y un, y un poco riendo, jugando, como, como a ti te gusta decir. Eh, porque la gente me pregunta y me pregunta y me pregunta, sobre todo después que, que se promulgó la Constitución, en, que se aprobó, que entró en vigencia la Constitución en abril de 2019, la gente me pregunta que por qué si la Constitución dice una cosa ellos no pueden apelar a eso eh, o no pueden hacer cumplir lo que dice la constitución no y, y eso un poco pues, genera generar un, una controversia no sobre todo en la gente que no que no entiende cómo funciona el, el sistema político cubano que no entiende cómo funciona el ordenamiento jurídico cubano y que aspira siempre o que aspiró también a encontrar en la constitución como el, el asidero para reivindicar derechos para pedir cosas para que se hicieran cumplir eh, libertades y prerrogativas que tendrían que tenía. Entonces a mí me gustaría hablar un poco hoy de, de ese tema, de que qué, es lo que qué es lo que pasa en Cuba, ¿no? ¿Por la gente aunque la constitución diga una cosa siente que no puede eh, hacerlo como dice la constitución o siente incluso que no puede apelar a la constitución o que no es eficiente apelar a la constitución para exigir un grupo de derechos eh, comprometidos o reconocidos en la Constitución. ¿Qué tú crees, mi hermano, qué es lo que está pasando en Cuba? Que la gente siente eso? Ya, bueno, ahí hay, Eloy, ahí yo creo que, que hay varias cuestiones. Hay algunos conceptos del derecho constitucional que tú conoces bien, que son clasificaciones de las constituciones, que pertenecen al derecho constitucional, es un concepto mm. que se han creado en la, la tradición de, del derecho constitucional para para poder entender cuestiones técnicas y contenidos fundamentales del constitucionalismo. Y uno de ellos es, este es muy manido de una clasificación de constitución formal y constitución material, que hace referencia a la constitución formal como código, como cuerpo legal escrito positivo, escrito o no, pero positivo, documento jurídico y su contenido normativo, el que existe en la forma de la norma, y constitución material que sería la forma en que ese contenido se manifiesta en la realidad de los hechos sociales, políticos, institucionales, de relaciones sociales, de relaciones jurídicas concretas. Es decir, sería la forma en que esa constitución formal se manifiesta en la, la realidad sociopolítica, cultural, económica de una sociedad cualquiera. Esa distancia entre constitución formal y material produciría constituciones semánticas que serían constituciones que, que son más letra, discurso. Y también se dice, por ejemplo, dentro del constitucionalismo latinoamericano se habla mucho, del siglo XXI ya, se habla mucho de constituciones aspiracionistas, que serían constituciones que tienen unas enormes aspiraciones, declaraciones políticas, económicas, sociales, de principios, y que, que exageran en esas aspiraciones porque ellas mismas en su cuerpo legal tienen otros contenidos que hacen imposible su materialización, la materialización de esas grandes aspiraciones, sobre todo en el ámbito de los derechos y de, los, de las garantías a esos derechos. En el caso de, de por qué eso sucede aquí son muchas cuestiones, también cuestiones culturales, cuestiones eh, históricas de cómo la, el pueblo de Cuba, cómo la ciudadanía entiende la constitución y entiende los derechos y entiende el derecho, ¿no? ese derecho con mayúscula, como el derecho positivo, como la ciencia del derecho. Pero en cualquier caso de lo que se trata es de que la equivocación de inicio en cuáles son los contenidos de la constitución o qué es una constitución desde el punto de vista político, social, histórico y jurídico en, un, en una nación cualquiera. Ya eso, evidentemente, va a traer como consecuencia que lo que se logre realmente y lo que se vea y se materialice eh, pueda dejar frustrada a muchas personas. También hay un problema jurídico evidente y también político, vamos a ver después, pero hay un problema jurídico que es el el problema de es que la Constitución carece de mecanismos propios de ella y, por lo tanto, también carece de mecanismos de nuestro ordenamiento jurídico para hacer efectivo, por lo menos desde el punto de vista eh, judicial, la defensa de la Constitución. Eso se puede decir tanto del control constitucional, mecanismos efectivos independientes de control constitucional, es decir, uno de los mecanismos de defensa de la Constitución más conocidos y célebres, que es el control constitucional. Sería este mecanismo por el cual una institución, que puede ser política o puede ser judicial, se ocupa de defender a la Constitución de violaciones de otros cuerpos legales, inconstitucionalidades particulares o colectivas, y que deban ser defendidas por esta vía. Pero la Asamblea Nacional, al ser un órgano legislativo, con una función general, legislativa, política, de ser máximo órgano del poder del Estado, representativo de la soberanía popular, eh, choca en esas funciones con la función del control. Es decir, la experiencia es que desde 1976 hasta el 2019 la Asamblea Nacional jamás eh, produjo ninguna declaración pública de inconstitucionalidad y esa función siempre la tuvo en esa Constitución. Por lo tanto, ahora que mantiene eso, con algunas diferencias ahora de que se puede impulsar inconstitucionalidades desde el punto de vista desde la, desde la población, que es una ganancia de la nueva Constitución, de todas maneras no existe esa cultura entre nosotros y falta el mecanismo judicial por el cual los derechos específicamente los derechos puedan ser defendidos, que esto es otra otra cuestión como garantía de los derechos. Faltan mecanismos por los cuales algunos contenidos fundamentales de la Constitución como los derechos puedan ser defendidos ante tribunales. Eso ahora está esbozado en el artículo 99 de la Constitución, pero como sabes, el cronograma legislativo que preveía que eso se se debía resolver en la en el mes de octubre del 2020 eh, ah, se ha producido ahora, se ha aprobado un nuevo cronograma que rectifica el anterior y esto se ha prorrogado el momento de creación de esta norma que iba a resolver el procedimiento legal para defender por vía judicial derechos humanos, cuestión que era fundamental es una especie de eh, amparo a los derechos humanos de la legislación cubana aunque no lo dice así la constitución no sabemos qué nombre le iba a dar esta nueva legislación pero eso no ha sucedido y eso también puede producir ese malestar o esa consideración que tú me preguntabas al principio. Así que, que la gente considere que, que la Constitución tiene contenidos que no, sean, que no se han puesto en vigor o que no están resueltos o que no están realizados, es un, un asunto muy largo. Por cierto, déjame poner tiro aquí porque acuérdate que estamos jugando cubiletes eh, No, no parece que estamos dando muela nada más. No, no, yo siempre me acuerdo, lo que pasa es que como yo tengo que confiar en ti, yo tengo que esperar a que tú pongas tiro, que tú mismo me digas que salió, que tú Es plena confianza en el, en el interlocutor. Mismo, lo que Lo que te decía era que, que era muy... O sea, la gente también se dirige a uno porque considera que, que la formación jurídica de uno eh, tiene que ser suficiente para explicar este tipo de fenómenos, ¿no? Y hay fenómenos que yo trato de explicar a la gente en Cuba, que en de los sistemas, las circunstancias en las que se vivan, no tienen solo una respuesta jurídica. Tienen varias respuestas que parten de una lectura general de, de las condiciones en las que vive país, o incluso las condiciones individuales de las que vive una persona. Y en ese sentido es interesantísimo también el hecho de esa ruptura por casi 17 años del orden constitucional hasta que llegamos a la Constitución de 1976, que es una Constitución con un influjo sovietizante importantísimo y que los teóricos cubanos más importantes, los teóricos, los constitucionalistas cubanos más importantes, no niegan, incluso eh, llegaron a justificar la ausencia del carácter normativo de la Constitución. O sea, vieron más la Constitución y, y expresaron más eh, criterios con relación a la constitución como un documento programático como un documento aspiracionista como un documento político y no como un documento jurídico y eso desvirtuó por casi 40 años que la gente pudiese utilizar la constitución como eh, como, la, como se utilizaba o como se utiliza o como puede utilizarse en otros lugares. O sea, la constitución como es norma a la que tú puedes invocar para exigir derechos, para limitar actuaciones. Eh, yo recuerdo mucho cuando Chávez empezó a eh, impulsar la reforma constitucional en Venezuela, que imprimió en aquellas constituciones de bolsillo y que salía mucho en la televisión cubana incluso. Eh, apelando a la constitución o sea siempre apelando a la constitución de bolsillo a lo que decía la constitución como un límite como una guía como un programa eh, a seguir y como y como un garante de derechos no y muchos cubanos lo veían como que y, y eh, esto es ciencia ficción lo que está haciendo este hombre no está apelando a, a una a una cosa que nosotros no podemos apelar cuando en aquel momento todavía los cubanos no podíamos entrar a los hoteles aún y cuando la constitución no protegía ese sentido. Pongo un ejemplo común para que la gente lo entienda. Y eso, yo creo que también sociológicamente desvinculó a la gente con la eh, idea de que la constitución podía ser un eh, documento garante de algo, ¿no? O sea, se vieron tan desprotegidos, incluso dentro de un marco constitucional que era más programático que jurídico, que eh, hoy volver a recuperar esa idea de que la Constitución pueda ser un límite a algo o un programa para algo, pues es chocante por el pueblo cubano. Es chocante además porque después de la reforma del 2019, se vendió a la Constitución también como un espacio o como un nuevo documento que podía eh, concretar aspiraciones detenidas durante muchísimo tiempo en el pueblo cubano. Esas mismas aspiraciones de poder apelar a un documento, que fuera norma jurídica suprema, que fuera norma invocable, que pudiese tener un. Lo político que la controlara. Pero todo eso se fue diluyendo con la reforma. Y hoy, al cabo de, de más de un año de, de su aprobación, ya vamos para dos años ahora en abril de la aprobación de la Constitución, pues lo que hay es todo un. Eh, como una una frustración de esas esperanzas de muchísima gente que creyeron realmente que ese proceso de reforma constitucional podía ser un proceso en el que se conformara un nuevo pacto social en Cuba. Lo que hubo más que nada fue una intención de utilizar la constitución como un símbolo de la transición generacional que era necesaria, que esa sí estaba impuesta. Yo recuerdo que desde que era estudiante de, de, de derecho, eh, hace ya más de 10 años, se hablaba de la necesidad de transformar la constitución porque había normas de inferior jerarquía que eran completamente contrarias a la constitución. Y todo ese fue un proceso que se fue dilatando, se fue dilatando, se fue dilatando. Incluso fue anunciado por Raúl en algún momento durante su primer mandato, pero se fue dilatando, se fue dilatando porque las condiciones políticas o la intención política o la voluntad política no era la de transformar el orden constitucional. Y se logró solo una transformación del orden constitucional al final del último mandato anunciado. Por Raúl Castro. O sea, yo creo que también la constitución fue utilizada como ese símbolo de la como la entrega de un nuevo modelo de Estado, continuidad de la propia revolución a una nueva generación. Y sobre esa base se pensó y sobre esa base se ha concretado. Baste nada más ver que lo que más se ha eh, desarrollado de la constitución es la parte burocrática de la estructura estatal. O sea, si usted analiza qué normas complementarias se han dictado después de abril de 2019, lo que ve es una profusión de normas tendentes a desarrollar y establecer ese aparato estatal nuevo que se ha creado. Pero no hay una profusión hacia lograr complementar lo que la gente debe dar interés. O sea, mm. la gente no tiene control sobre cómo funciona la burocracia estatal. Ha estado absorto de eso. La ciudadanía cubana no ha tenido influencia en eso y hoy tampoco tiene. Es una ciudadanía desmovilizada, es una ciudadanía carente de estructuras que permitan incidencia en esa burocracia, pero es una ciudadanía que aspiró a poder ampararse en la Constitución para empezar a crecer sobre la base del ejercicio de derechos. Esos ejercicios, eh, esos derechos, como bien tú dices, pues se han, eh, están ahí, se han dilatado. Algunos de ellos, yo creo que de eso también hay que, hay que hablar, hay que decirlo, y es el hecho de que hay mucha gente que ha intentado o sigue intentando ejercitar derechos no condicionados en la Constitución, porque yo recuerdo que una de las cosas que decíamos y que alertábamos durante el proceso de consulta y de debate popular en aquellos encuentros públicos que hicimos, en los que debatimos con relación a la Constitución, era el exceso carácter remisivo de la Constitución. O sea, la Constitución remitía constantemente a leyes posteriores para desarrollar el propio contenido constitucional. Sin embargo, esa, esa remisión permaneció y hoy hemos visto que se ha convertido en un lastre, ¿no? Todavía hoy hay muchísimas derechos, hay muchísimos instrumentos, muchísimas, eh, Cosas que puede hacer la ciudadanía teóricamente por el texto constitucional, pero que como no se ha promulgado una norma, como no se ha promulgado una norma complementaria, pues eso es utilizado por la propia burocracia para frenarlo. ¿no? Y yo creo que eh, eso es una frustración grande de la ciudadanía, quien además ha tratado de utilizar derechos no condicionados en la constitución. Y yo pongo siempre el ejemplo del derecho a la libertad de expresión. Y aún así... Eh, tratando de ejercitar un derecho no condicionado en la Constitución, un criterio que teóricamente está reconocido constitucionalmente y que no puede ser limitado, pues ha tenido el atentado de normas que van directamente contra el derecho a la libertad de expresión, como el Decreto Ley 370, que directamente influye contra un derecho reconocido constitucionalmente. Mm. Todas esas frustraciones, todas esas, todos esos atentados han permitido que hoy la gente continúe viendo esa constitución como un documento formal, como un documento que sigue sin decirles nada, porque sigue habiendo un desfasaje total entre lo que tú has denominado correctamente entre constitución formal y constitución material. Eh, y la pregunta siguiente que se impone básicamente es ¿qué tú crees que pueda hacerse para resolver en Cuba ese desfasaje que existe hoy entre lo que es la constitución material y la constitución formal. Sí, mira, bueno, primero dame tirarte una carabina aquí para que, que veas que la suerte sigue estando de, de, de mi parte. Si yo me hubiera dedicado a cubilete, yo no hubiera tenido que trabajar ni con el toque ni nada desde chiquito a mí me gustó ese juego, porque yo, cada tres tiros me salió, un, me salió una carabina, ¿entiendes? Yo, yo creo que yo tenía que haber vivido al lado de un bar de esto donde se jugaba a billar y cosas de eso. En otra vida tengo que haber sido cubileteo. Sí, sí, sí, sí. A veces los personajes que me gustan más de la película, de vampiros en La Habana son los, los obreros que están trabajando jugando cubilete arriba de, la, de los féretros de los vampiros. El que le dice, el primero que le dice: vaya, vaya, ahí. Ese es mi tipo, ese es, que es mi preferido. De la vida. Entonces, dice el... Yo, mira, el Eloy, me, me, me, primero me, me voy a sumar a tu análisis eh, anterior. De, la, de las palabras tuyas, me puedo reflexionar y me... ¿Tú me oyes? Perfectamente. Ay, perfecto. De tus palabras me, me hace pensar una cosa inter, interesante que no, que no había reflexionado antes, que es que eh, es posible que podamos hacer una interpretación positiva de, de, del hecho de que la mayor parte de las leyes de, de desarrollo de la Constitución hayan sido de organización del Estado, que es... Eh, creo yo que la sala de máquina de la constitución se está aclarando y por lo tanto esa que sí ha tenido, se ha convertido en constitución material, puede servir como punto de partida para que todo el resto de aspiraciones sociopolíticas, jurídicas, sobre todo de derechos, de reivindicaciones de ese tipo, eh, puedan tener más, más, sentido, ¿no? más sentido para nosotros. Que pueda, que pueda hacerse y aspirarse por, en referencia a un Estado realmente realizado o realmente organizado y conociendo sus límites, por lo menos sus límites normativos y organizativos. Eso es mucho más realista que tener una gran regulación de derechos y que después venga una organización política, una institucionalidad, a borrarlos. Por lo tanto, el orden en que se ha hecho puede ser positivo si se sigue la clasificación de la importancia y lo decisiva que es la sala o máquina de una constitución. Eso que me vino a la mente con lo que tú decías. Otra cuestión importante es que hay que decir que esa distancia que tú explicas ahí es una distancia que siempre ha existido, porque ¿okay? Hay una investigación famosa de la Asamblea Nacional del año 1986 que ya explicaba, sus resultados explicaban una enorme, un enorme desconocimiento popular del orden normativo, de la supremacía constitucional que no estaba en la Constitución formal, pero que la gente la consideraba un principio y de la verdadera importancia de la, de la Constitución en ese espectro legal ...y también del desconocimiento de la jerarquía política e institucional en el país... ...y de qué órgano producía la norma más importante. Esa famosa eh, eh, investigación de 1986 de la Asamblea Nacional... Producí, ...produjo unos resultados interesantísimos. De miles de personas encuestadas y muchos de ellos dirigentes... Eh, ...que decían claramente que la Constitución no era la norma más importante del país... Eh, que tenían verdaderas dudas sobre el carácter de norma de aplicación directa de la Constitución. Yo creo que, yo siempre he explicado también, por lo menos es como yo lo entiendo, que el desuso constitucional es el que produce la, la cultura del propio, del, de la propia de abandono de la Constitución como, como norma política y como mecanismo de de uso cotidiano. Es decir, yo creo que ese desuso viene de la inutilidad de la Constitución, de la inutilidad para resolver cuestiones concretas del ámbito político, jurídico, económico, social. Cuando se va creando una cultura de que la Constitución está solo eh, como un adorno en el librero del ordenamiento jurídico, que puede ser un adorno importante, incluso un adorno al que usted le pasa todos los días un trapo para quitarle el polvo, pero sigue siendo un adorno, porque ella no se utiliza para cuestiones decisivas de la nación, como justificación, como símbolo, eh, incluso como símbolo, porque por ejemplo, yo siempre ponía el ejemplo que tú usas de, de Chávez. Hugo Chávez siempre usaba la constitución, por cierto, mucho más que como símbolo, pero también como símbolo, y además muy interesante, junto con la Biblia, y era un símbolo real y era lógico porque esa constitución era una constitución de la revolución bolivariana y por lo tanto ese bolivarianismo que estaba dentro de la, ese proyecto bolivariano y, y de nuevo constitucionalismo latinoamericano que estaba en esa constitución era impulsado por, por el poder eh, de la revolución de Chávez y por lo tanto de la revolución bolivariana y eso hace que que fuera muy importante como rampa de lanzamiento del nuevo Estado y de la nueva sociedad venezolana. En el caso nuestro, todavía hoy, a dos años, no parece que se esté usando la Constitución en ese mismo sentido. No hay nada que eh, demuestre en hechos, que se puedan usar evidencias políticas, institucionales, eh, jurídicas, concretas, de cómo esa Constitución es una referencia, para la nueva nación que se esboza allí, porque además el concepto mismo de nación está ahora por encima del de Estado en el principio de la Constitución, en esos fundamentos de la nación y no del Estado, como decía la Constitución anterior, cosa que yo creo que debió haberse debatido con más profundidad en las consultas, pero era un concepto de los que importaban menos, también por el tema de cultura política y de, de que no se enfocó en eso, en los asuntos como un asunto importante para, para ser discutido. Pero yo, yo sí creo que ahí, que ahí hay una cultura acumulada de desuso por inutilidad de la Constitución. Hay también investigaciones que demuestran el, el desuso de la Constitución anterior en los fundamentos de derecho de, de las sentencias judiciales de cualquier tipo. Muchas, muchas mucha evidencias de eso desde el punto de vista científico, de, de, de cómo la Constitución no era tampoco, evidentemente, una referencia social cotidiana. La cantidad de personas que decían eh, claramente en la, en la consulta popular se aparecieron muchos datos sobre la cultura constitucional anterior, por ejemplo muchas personas que decían que nunca se habían leído la anterior es decir si, si la constitución anterior con más de 40 años de vigencia no había sido leída por una gran parte de la población eh, por muchas razones, también que porque no se publicaba porque no había muchas ediciones de bolsillo porque no se enseñaba mucho en las escuelas y era lógico que nada de eso pasara porque no era útil conocerla para resolver los problemas concretos de la supervivencia ciudadana, ni para resolver los problemas concretos de la supervivencia política e institucional del Estado. Ni la burocracia, ni el funcionariado, ni las instituciones culturales, ni la sociedad civil, ni la ciudadanía individual necesitaba de la constitución para resolver sus problemas. Y por lo tanto esto crea una lógica enseñanza de que no hace falta conocerla para ser efectivo, para lograr los cometidos más importantes de tu vida en sociedad. Si eso lo comenzamos a hacer ahora, dentro de cinco años tendremos el mismo efecto. Una constitución que solamente es un dibujo, pero con un trazado, con un, una punta muy fina, que, de que empieza a ser transformado por la realidad de los hechos, y por lo tanto va a haber un momento en que la distancia va a ser mucho más grande que esta que estamos nosotros hablando ahora entre constitución formal y constitución material. Es que realmente lo que se da es que hay una constitución nueva, hay otra constitución que es la constitución real, que es más que una constitución material, que es una constitución otra que empieza a manifestarse, no solo porque hay un, un desvío de aquel esbozo, sino porque empieza a pintarse otra fuera del ámbito constitucional, eh, con principios, incluso, incluso principios que son otros principios y no los que están en la Constitución. Porque eh, el principio nuevo de supremacía constitucional, eh, los principios de, que inf nos informan cómo se deben tratar los derechos humanos, necesitan de una eh, realización, eh, de, una, de un desarrollo directo y rápido en las normas de especiales en las normas de desarrollo, sino esto produce rápidamente una eh, sensación y una realidad de, de que es solo un, un pie forzado para que después venga el poema, es decir, este, esta, eh, que la constitución solo sea un pie forzado y que no sea de verdad un guión estricto, depende del Estado, depende del partido, depende de la ciudadanía. Entonces, yo la otra parte que me preguntaste se puede responder concretamente de qué hacer para acercar, para convertir la constitución formal en constitución material. Es eh, primero hace falta una producción de una cultura de la información sobre los contenidos legales que bueno, el toque, por ejemplo, es un, un, un proyecto que evidentemente apuesta por esto, con el toque jurídico, con toda la política del toque de producir información y de educar a la ciudadanía y educarse a sí mismo como proyecto en, en la cultura jurídica. Pero eso hay que hacerlo en todos los, en todos los ambientes, es decir, no solamente en un punto de vista superficial de la descripción de la norma, sino de involucrar a la ciudadanía en, en todos los resortes de participación que tiene la Constitución. Yo creo que, eh, que la Constitución contiene muchos elementos que la pueden enriquecer si se desarrolla. Evidentemente la Constitución también tiene carencias originales que eh, ni, no convendrían que se convirtieran en Constitución material. Esa es la parte en que políticamente la Constitución está viva y hay que eh, alimentarla con también con las contradicciones sociales reales y que después se puede convertir en otra cosa por el camino. Pero yo, yo creo que hay algunos elementos que son fundamentales, que la población los come en sus manos para convertirlos en constitución material, que son los derechos humanos, son las garantías de los derechos y, y que son las formas de participación. Ahí yo creo que depende mucho de la población y del impulso de la ciudadanía usando toda la gama, limitada pero existente en realidad, de nuevos mecanismos de participación, sobre todo locales y también no locales, que la Constitución tiene. Eso eh, podemos hablarlo en algún momento, incluso otro día que juguemos podemos hablar de eso, pero eh, realmente es cosa, son, son cosas que hemos hablado bastante nosotros en, en el momento en el que discutíamos el proyecto y después la Constitución que resultó. Pero yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es usar esos mismos mecanismos para hacer que la Constitución sirva de obligación al Estado de proteger a la misma constitución formal. Es decir, como uno de los mecanismos de defensa de la constitución es lo que ella misma regula de cómo reformarse, mejorarse, transformarse, defenderse. Yo creo que eso tiene que estar en manos de personas que tengan la responsabilidad individual o colectiva de impulsar al Estado a eh, desarrollar la constitución y defender la constitución. Esto haría un ejercicio público de respeto al orden constitucional, que sería un buen punto de partida. Otra, otro elemento que se puede exigir es eh, el uso de la constitución por el Estado y los funcionarios públicos en Cuba para resolver los problemas concretos de la política. Es decir, el enfoque constitucional y sobre todo el enfoque de derechos humanos desde la Constitución como un mecanismo, como un método de dirección estatal. Es decir, de la Constitución anterior decíamos que la legalidad socialista era un método de dirección estatal, eso se lo explicábamos a todos los estudiantes de Derecho. Y eso era difícil de entender en la práctica, pero yo lo defendía con mucha fuerza, que era que la Constitución fuera... Que, la, que el cumplimiento de la legalidad fuera un método de dirección. Ahora podemos decir más, ahora podemos decir el cumplimiento y exigencia del respeto de los derechos humanos debe ser un método de dirección estatal. Aquello que era la legalidad, ahora para mí debe ser pasado aquí a la supremacía constitucional y a los derechos humanos. Si eso es así, se empezaría a producir un enfoque de derechos humanos en el trabajo de la, de la administración pública y también del, del, de, la, de la parte política, del sistema de, eminentemente política, como es el trabajo del partido, como, como vanguardia de la sociedad del Estado, como dirigente de la sociedad del Estado, que es lo que la Constitución sigue diciendo. Y por lo tanto, a mí me parece que ahí tiene que haber una exigencia de que eh, la Constitución no puede ser superada por ningún tipo de de estructura política e institucional del país, que la supremacía constitucional dicta esto. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que más o menos entrar en esa, en esa lógica de utilizar la Constitución, invocarla, defenderla de, de la defensa política y jurídica de la ciudadanía, cultura de la Constitución, cultura del constitucionalismo, cultura de los derechos humanos, de sus contenidos más importantes, educación, formación desde las primeras edades en los contenidos constitucionales y exigencia de normas de desarrollo, de realización de la Constitución y de los núcleos duros importantes desde el punto de vista político y jurídico de la, de la Constitución. Ahí lo resumiría. Salud. No, a mí me parece muy interesante, Julio, y sobre todo me parece eh, muy llamativo varias cosas que tú has dicho. O sea, también es un criterio eh, de muchísima gente, y yo creo que habría que estar también de acuerdo con eso, en que una de las primeras cosas que tenemos que saltar en Cuba para aspirar a tener una constitución formal, lo más cercana a la material posible, es romper con la existencia de una estructura política supraestatal. O sea... Es muy, eh, ha sido, está muy acendrado incluso fue reconocido públicamente en aquella eh, expresión, yo creo que, que no pensada, pero sí muy sincera, José Luis Toledo Santander durante los debates, al explicar que el partido estaba por encima de la constitución y que la constitución no podía trazarle directrices al partido. Yo creo que en esa frase, eh, que yo estoy seguro que públicamente José Luis Toledo Santander nunca hubiese querido decir porque es completamente contraria a la lógica del derecho y a la lógica de la Constitución como norma suprema del Estado, organizativa del Estado. Eh, detrás de esa frase se concentra en sí mismo una sinceridad y un reconocimiento de lo que ocurre política y materialmente en Cuba innegable. O sea, mientras sigue existiendo una estructura política que está por encima de cualquier orden estatal, que define políticas institucionales, que define funcionamientos y posicionamientos institucionales, eh, pues ahí tendremos un problema. O sea, no necesitaremos una constitución nunca, porque esa constitución, al no poder establecer normas a ese supraestado, pues se convierte, se sigue convirtiendo en un elemento eh, intrascendente. Ahora bien, reconocer eso es una cosa y desconocer la Constitución como un mecanismo de lucha y movilización colectiva y de empoderamiento ciudadano es otra completamente diferente. Yo creo que aun y cuando con todas las carencias que pueda tener la Constitución del 2019, con todas las carencias que pueda tener el sistema político cubano, incluido esto que yo reconozco que es real y que existe, esta característica propia eh, de Cuba, eh, que puede parecer para muchos que hace intrascendente, por ejemplo, el impulso de iniciativas amparadas en la Constitución. Y digo, cuando hablo de iniciativas me refiero a instrumentos eh, legales como la petición, como la iniciativa legislativa popular, como el control constitucional popular que se estableció ahora a partir de la, de la ley de funcionamiento y organización de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo creo que el uso de todos esos instrumentos que están amparados en la Constitución lo único que hace es convertir una constitución eh, débil, reformable, en un campo de lucha. Yo digo que el ambiente urbano es un ambiente donde la ciudadanía, después de más de 60 años, ha sido una ciudadanía que no se reconoce a sí misma ni individual ni colectivamente como sujetos de derecho, sino como sujetos de obediencia. O sea, la gente siempre está pensando qué es lo que puede o no puede hacer y no se lanza a exigir, no se lanza a proponer, porque se ve a sí misma no como un sujeto de derecho sino como un objeto de obediencia, básicamente, ¿no? Si hubiera que hacer un análisis sociológico, yo lo haría de esa manera. Esa es una ciudadanía que está desmovilizada, una sociedad civil carente de experiencia, porque una sociedad civil que está en ciernes, dividida, incapaz de generar sinergias incapaz de generar coaliciones, una... Eh, además un escenario político donde... Prima la teoría de San Ignacio de Loyola, que en una plaza sitiada cualquier disenso es traición. Eh, el simple hecho en ese ambiente, un ambiente autocrático como es el simple hecho de utilizar instrumentos jurídicos reivindicativos de derecho implica un acto de resistencia, un acto de resistencia que además impulsa. El crecimiento de la sociedad civil impulsa el sentimiento de ciudadanía, impulsa las experiencias de civismo. O sea, el uso del derecho y de la constitución como un instrumento más de ese crecimiento, un instrumento más de lucha en esa necesidad de transformación de la realidad cubana, yo creo que no puede ser despreciable. O sea, la Constitución no se puede, desde mi punto de vista, no se puede aspirar a la que la Constitución del 2019 sea el fin último de la sociedad civil cubana, de la sociedad civil cubana y de la ciudadanía cubana. No se puede aspirar que la carta que se aprobó en febrero del 2019 sea el cumplimiento de esa carta, la convención de esa carta en Constitución material sea lo que debemos aspirar los cubanos. Pero yo sí creo que en una puja, por porque eso se convierta mínimamente, o sea, porque postulados básicos de esa constitución se conviertan mínimamente en constitución material, es indispensable para que la sociedad crezca. Hay muchísima gente en Cuba que aspira que eh, el descontento popular se muestra en las calles, aspira a, una, a un estallido social determinado para un cambio en Cuba, yo siempre lo he dicho. Lo que pasa es que para llegar allí solo hay dos caminos. Uno, el hastío por la necesidad, por el hambre, eh, por la represión eh, expresada en su máxima expresión o, entre otras cosas, porque la sociedad en, se entienda a sí misma como un sujeto de derecho capaz de articularse, capaz de, de, de sentirse cívicamente activa. Y para llegar allí, o sea, que ese es el camino ideal, la exigencia solo se logra a partir de un proceso de aprendizaje. De utilización de esos mecanismos legales, de impulso de esa propia constitución, de necesidad de proponer, proponer desde el civismo y desde la ciudadanía utilizando esos propios instrumentos. Yo creo que eso es fundamental para lograr en primer orden que se acerque mucho más la constitución eh, formal, esa constitución que se promovió en 2019 a la constitución material que aspiramos. Y yo siempre lo he dicho, también ahí está la cláusula de reforma eh, de la Constitución, que tiene una cláusula de intangibilidad importante, que pudiese parecer un freno, pero que evidentemente no, evidentemente no es un freno. Es la misma cláusula de intangibilidad que estaba en la Constitución de 1976, después que se modificó en el 2002, que decía que usted no podía eh, cambiar los principios del sistema político, eh, económico y social cubano, pero la Constitución de 2019 los cambió. Estableció un nuevo modelo de Estado, cambió el sistema político guano. O sea, el, el gobierno fue en contra de esa propia cláusula de intangibilidad. Y si el gobierno es un actor reconocido, la ciudadanía también tiene que ser un actor reconocido, que tiene que ir por encima de eso, que tiene que proponer, pero proponer utilizando esos propios mecanismos y otros. Yo no descarto que haya otros mecanismos que cualquiera pueda utilizar. Pero yo sí creo que el uso de la constitución y los instrumentos legales es un mecanismo fundamental para educar y para crear ciudadanía. Y eso lo necesita Cuba hoy. La ciudadanía cubana, pues, repito, tiene una orfandad eh, total en materia de derechos. Ya tú lo decías e insistías en la necesidad de la, de la educación como un mecanismo para que eso fermente, para que eso crezca. ¿no? Eh, y básicamente es así. Por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo claro. Cuando se lo que ha sucedido en Cuba en ese sentido es que la ciudadanía ha abandonado eso como un campo de lucha, la sociedad civil que lo ha intentado, lo ha intentado muy casuísticamente, sin una estrategia global, sin un pensamiento coordinado de cómo insistir correctamente en el uso de este tipo de instrumentos y ha sido un campo que se ha abandonado para comodidad del Estado. Yo creo que si se genera una estrategia de la sociedad civil, una estrategia que puje colectivamente porque el Estado primero tenga que ofrecer respuestas. Segundo, porque el Estado se vea interpelado a partir del uso de los propios mecanismos que él ha creado. Eso es un mecanismo de presión de depresión que hoy la ciudadanía cubana no está utilizando. Y yo sí creo que incomoda mucho. al Estado. Hay mucha gente que cree que la presencia de gente en el espacio público es lo único que incomoda al Estado cubano. Yo no niego que la presencia en el espacio público de personas, el uso del derecho de protesta, el uso del derecho de manifestación, eh, tenga influencia en el estado cubano. lo que pasa es que también también se ha demostrado que tiene influencia en la transformación de la situación real que existe en cuba la expresión de la gente en redes sociales y un mecanismo de expresión de civismo sí también es el uso de los instrumentos jurídicos cuando cuando el estado cuando el gobierno cubano se ha visto interpelado a partir del uso de instrumentos políticos, no ha sabido reaccionar de la manera más inteligente posible. Por tanto, ese es un espacio de lucha colectiva que hay que recuperar. Yo yo pongo siempre el ejemplo de lo que sucedió con el proyecto Varela, que es de esas iniciativas eh, pensadas desde la ciudadanía para utilizar los propios canales del gobierno. Todavía hoy el proyecto Varela es recordado como una iniciativa ciudadana utilizando los propios mecanismos del Estado de las que más ha trascendido y que movió pisos y que movió, eh, corrió límites, eh, generó sinergia y vuelvo y repito. Ahora, después del 2019, con la nueva constitución, yo creo que hay muchos más caminos. Muchos más instrumentos que antes con la constitución de 1976 para utilizar eso como un espacio de lucha que acercará mucho más como primer paso para construir ciudadanía a la constitución formal y la constitución material cubana. Y ahí también habría que estar pendiente de una cosa que tú has dicho, o sea, es aspirar como ciudadanía a que solo podemos recibir lo que el Estado propone también nos convierte en una ciudadanía huérfana. O sea, hoy la ciudadanía cubana, la sociedad civil cubana, por muchísimos factores, por muchísimos elementos que pudiéramos analizar después, es una ciudadanía que solo espera a que el Estado promulgue leyes. Pero es una ciudadanía que no se prepara para incidir en la promulgación de esas leyes. Es una ciudadanía que no participa, al menos conscientemente, y de manera coordinada en la incidencia en la promulgación de esas leyes. Y hay un ejemplo muy sencillo de por qué es necesario incidir en la promulgación de esas leyes, exigirlas. Eh, recientemente hace tú lo mencionabas también con la ley de funcionamiento y organización de lo de la Asamblea Nacional de Poder Popular, se establecieron mecanismos de democracia directa como el control constitucional popular, como la iniciativa legislativa popular, la revocación de mandato. Y ahí están. Pero para la promoción de todos y cada uno, para el ejercicio de todos y cada uno de esos derechos, la ley electoral estableció como requisito no solo la residencia efectiva, o sea, no solo son los cubanos residentes en Cuba los que pueden promulgar eh, un proceso como eso, sino que necesitan una certificación emitida por el registro electoral que los avala como electores. Esa certificación que está mencionada en la ley electoral debió, el mecanismo para obtenerla, debió haber sido desarrollado por el reglamento de la ley electoral, que debió haber sido emitido meses de acuerdo a la propia ley debió haber sido emitido meses después de la ley electoral. La ley electoral ya tiene un año y ese reglamento no se ha emitido. Y la sociedad civil cubana que ha intentado obtener ese documento como requisito para el ejercicio de sus derechos políticos reconocidos constitucionalmente se ha visto frenada porque la burocracia le ha dicho que como no hay ley, no puede entregarse. O sea, de nuevo vuelven a utilizar la desregulación como un mecanismo de reconocer derechos que debiera ser contrario. O sea, el principio, y tú lo sabes mejor que yo, tengo que explicártelo, el principio de que donde la ley no distingue, no cabe distinguir, tiene que valer para hacer cumplir derechos. La limitación de los derechos solo puede ser expresa. Cuando no hay limitación expresa, usted no puede limitarlo. Por tanto, si hay un reconocimiento expreso de un derecho y no hay una limitación en una norma inferior, usted tiene que cumplir con el orden constitucional. Y exigir eso, exigir eso de muchas formas, que vuelvo y repito, yo no niego ningún camino, ninguna estrategia para la incidencia ciudadana en el escenario cubano. Pero yo sigo apostando, yo sigo apostando por una construcción previa de ciudadanía que hoy no tenemos. Hoy tenemos una sociedad civil fragmentada, vuelvo y repito, y tenemos una sociedad civil eh, prácticamente inactiva, expectante, a veces se genera una masa crítica que pueda darle protección, y en ese sentido, el, el hecho de insistir en todos y cada uno de estos instrumentos también, y aquí es una idea que, que yo quiero reiterar, eso también es un acto de resistencia. De lo contrario, no se produjeran resortes como también se producen para impedir que la gente ejercite sus derechos. También hay que decirlo, se producen resortes por los aparatos de control en Cuba para impedir que la gente promueva iniciativas de ese tipo, para bloquear iniciativas de ese tipo, para torpedear iniciativas de ese tipo. ¿Y eso por qué? Porque el Estado tampoco quiere verse interpelado a partir de la utilización de sus propios Porque eso implica que tiene que reconocer que la unanimidad o la inmensa mayoría eh, no, eso no existe, que, que tiene que reconocer que hay una, una sociedad diversa plural que no está representada hoy ni en el gobierno ni en el Estado cubano eh, y parte del uso de esos instrumentos implica contribuir a eso, a demostrar que Cuba es más que la homogeneidad que se, que, se, que se expresa en el noticiero. Yo no sé si tú quieres decirme algo más porque estás gastando mucha plata, pero <ríe> si quisiera no, decir... solamente decirte que eso que tú dices eh, también crearía desde la población educación en el Estado y en el partido y en las instituciones políticas de cómo responder, de cómo respetar la Constitución, de cómo respetar el principio de supremacía constitucional, de cómo respetar los derechos humanos, de cómo enfocar desde el punto de vista de la legalidad los problemas que les plantea la población. Sería una eh, comunicación intensa y constante que produce resistencia, que produce eh, la imagen, una imagen más parecida de la, a la población, a la pluralidad cultural que existe de política y de todo tipo eh, en la sociedad cubana, y produce enseñanza, diálogo, eh, necesidad de argumentación, eh, necesidad de preparación eh, científica, jurídica en, la, en el funcionariado y también en las estructuras diversas del Estado y, y del gobierno, y por lo tanto me parece que sería eh, un tipo de comunicación que es productiva para todas las partes, porque eso se parecería mucho más... A una sociedad con, con un Estado de Derecho, del que no hemos hablado hoy aquí, pero que todo esto que estamos hablando también estaría dentro, insertado en el gran principio de Estado de Derecho, Estado de Derecho socialista que se reconoce en la Constitución, podemos resumirlo en que no puede haber Estado de Derecho socialista, por lo tanto no se puede cumplir la Constitución sin que se dé este ambiente de comunicación constante entre el Estado, el, el partido y el gobierno y la ciudadanía en el respeto de la constitución y en la exigencia de la ciudadanía a estas instituciones del respeto de la constitución y de la realización de la constitución. Por lo tanto, yo creo que aquí sería ganador eh, todo el que está involucrado. Es eso, belo y ahora sí vamos a pasar a otro tipo de juego porque... Pon, pon, pon, tiro para ver si despedimos esta historia porque... Dale, dale, nos vemos, abrazo. Bueno, abrazo. nada, mi hermano, un abrazo, seguimos viéndonos. ¡Ah! Por un ¿Cómo? ¡Ah! Eh, ¿Cómo dice usted?